Hay que tener un poquito de cuidado con las palas, sí, weón, sí, que acá sí, casi sí. me... Ah, oh, ¿cuántos? Ah, ¿qué ha aprendido, don Andrés? Voy a buscar uno. También. ¿Viste mi paño? Las cosas buenas hay que copiarlas. Mira esa va roñosa. ¿Qué pasó que terminamos todos andando en Polygon? weón? Alguien está haciendo un buen trabajo. Las malas influencias, los cabros, weón. ¿A ver, alguno para el Dani. Peguen, <ríe> <que se está ríe> limpia y engrasa <ríe> en al mismo tiempo. ¿En qué me metí, weón? ¿Con qué, weón? La camioneta. Está buena, tra tractor. <ríe> <Un> tractor. <ríe> uoca, uoca, uoca, uoca. ¡Oh! Huele. Mojaste sí. mi camioneta, weón. <ríe> ah, no, digáis. ¿Qué le hiciste, weón? El agua hace que se oxide, weón. Pero fue la orillita. No, da lo mismo, weón. Olvídate, <ríe> suéltate. Uh, mucho blablabla, bla, vamos a andar, weón. Ya, ¿te pongo la rueda yo mientras, weón? ¿Y <ríe> mi, mi bloqueo? <ríe> ah, acá yo lo tengo, weón. Perdón. el <ríe> lo, lo siento. Pues también nunca hayas ido primero subiendo, weón. No, jamás en la vida. Toma compadre vamos con... ¿de qué? Que esté muy bien, cuídate ¿Ese es de qué? Bien. ¿Eso que te moviendo ahora? Esto es Low Speed Y compresión y... Eso debería y Rebound Vamos ser... a sí. revisar que los otros estén afuera y... Y así es como usando esta bicicleta, 25% saque y nada más ¿Vamos, vamos, ¿cuánto nos hemos demorado? Y a esta una entrevista al Danny Danny, Danny Whip Dani, ¿Qué bicicleta tenías antes? Cuéntamelo por favor Tenía una rígida, eh, básica, una GT, Aggressor, 1.0 del 2014 No. ¡Oh! Se rumorea en Concepción que le diste como caja y la destruiste Sí, sabés que destruí co algunos componentes, pero la bicicleta nada, weón. No me quejo, weón. Y ahora te cambiaste a esta, ¿qué tal esta comparada con tu bicicleta antigua? al <risa> punto de comparación un poco lejano, pero... Ya no llevo con dolor de tobillo, de rodilla la casa La pasáis bien ahora No habéis tan preocupada de la cola al final van a andar súper buena onda, bro. eso es lo importante. Es como te hace más simpático el, el Enduro en general. Sí, me gusta harto. Bro. Bien, Dani, Sir William, ¿qué bicicleta tenía antes? Bueno, tuve una Trek Reni 7 que le di como caja. <risa> me saqué la chucha varias veces hasta que me cambié una GT. Que fuera buena bicicleta, pero me sancionó muchas veces. El tema de los bujes del motor. ¡Vale, Willy! ¿Sabes cómo iba salando la bici? Sí? Ahora con la N8, que pues. en realidad se agradece, sube, bacán. Tiene muy rica geometría y tremenda nave. Pues. Y es buena para hacerte topar los pedales. También. <risa> vale, Willy Wonka. Hola <risa> compadre. Sorry. ¿Cómo estás ahí? ¿Y tú? ¿Todo bien? Andrés, qué bueno, qué bueno que te pillo con aire. <risa> ¿Qué bicicleta tenía ahí antes? Una Snap 29. <risa> Plus la de 130 140-130 oh. <risa> ¿Y qué te cambió la bicicleta? El recorrido de la suspensión 180-180 180, que perdona bastante más Geometría, la otra era como más trialera, de cross country no tan enduro pero, y la ayuda para subir y bajé de 29 a 27 y medio ¿Algún cambio ahí? Un poquito más juguetona, más fácil de llevarla en en zonas trabadas, la 29 de repente era un poco complicado hablarla en curva muy cerrada, pero acostumbrándome todavía muy técnico el hombre para hablar ¡Kashima! no te voy a salvar de esta pero bueno, si todavía no te puedo decir nada no porque no lo en bajar oh ya, yeah. pendiente, me mató, me mató hoy día es sábado, no hay excusa, tu jefe no te va a retar ¡Oh! Tamburá con más aire atrás, porque vos te tuve, también me pasó yo, la otra siempre era 25. Le eché aire, weón, bueno, y me cambió totalmente el pedaleo. Echamos el aire, bueno? y la probéis. ¿Alguien tenía un bombín de alta? Y vemos cómo nos va. ¿Para Pásamelo rápido para que se deje de llorar. Para que mal y se me llore. Toma, bueno para que no llore. ¿Cuánto pesa, hijo, también? 90 ¡J.P! Pensáis como 90? <risa> car, car, car. Acabo de cachar, weón Ahí está ahí mejor. Sí, sí está ahí como en 30. Yo creo que esta antes estaba en 40, 50. Le echamos como 20 PCI extra. El fabricante esta lo recomienda en 25. Sí, diré 30 adelante. Esa me llamó la atención. Como que no me tenga mucho el 30 adelante. 30, 30. Sí, no, yo la dejé 25, 25 y parejita. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto rato hay ahí esperándonos, weón? Jajaja, <risa> qué bien, weón. ¿Cómo era, Seteando suspensiones, aire neumático, nadie reguló las bici en la casa. Oye, hombre, ¿a o no? Yo creo que ahí está con los 25. Sí, ahí está ahí, cerca de los 25. Ya, ya, adelante. Si es que sácale, weón. Bueno, 5 PSI. No, no, no, no, no. ¿Qué estás haciendo? te dijiste sácale un pelo. Sí, pero sácale controladamente, weón. El otro es barrio y el otro es Te quité 5 PSI. Uff. Ah, sí, y hay una cañón ahí atrás Papaya, papaya Papaya, papaya ¿Qué les pasa, güey? ¿Qué está pasando? Ustedes son como los Minions cuídense, cuídense, niños, conozcan la bici Oh, el polvo, ¿cómo está, güey? <risa> ¡Calibre! ¡Wow! ¡Me metí por dentro! <risa> ¡Dani Chaya, ¡Carajo! ¿Todo bien? ¿Estoy pinchado? Bien, sí. Bueno, bacano. El Dan está más loco que la mierda. ¡Cansado, que ¡Uh! mal. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! los cabros un rato, no? locura, Dani, Dani se mandó un nose manual y me puso la rueda trasera en la rueda delantera no. y el güey no tiene idea ¿cachaste lo que pasó con tu nose manual o no? no, no sé. me pusiste la rueda, me tocaste la rueda delantera brutal, brutal, brutal brinca, brutal, brutal, brutal, no. brutal. No. Entretenidas que están más técnicas, entonces tenías que ir bueno, y guapo. amo sale muy estable esta weá. la cagó. ¿cachaste que no era de... como de te asustaba el cambio de, de cambiarte de bici para los circuitos que no hay recorrido? si te acomodó te da más confianza al final, no es tanto de estar preocupado por la bici, es sentirla y si te da la confianza va ahí creo que anda Buah. mucho muy duro atrás, porque mira dónde llegué. los espaciadores es progresiva esa bici, bueno, yo la quiero puro probar es más progresiva que cualquiera que yo haya tenido antes y te diría que un poco más progresiva que esta Sí, es muy preciado. ¿Qué tal? ¿eh? Está súper suelta, Bolsa. Bueno, sí. Se chupa la cultivación y ¡Boom! Agarra vuelo, cagando abajo. Agarra bajo. vuelo. Si no te saca las patas, no es que no se sienta, sino que sentís que va ahí, pero no es un rebote así brutal. No, en el fondo, si pasáis por varios baches, los peda la, el la rueda hace esto. Sí, po. Y tus pedales no hacen esto, hacen esto. Sí, po, por eso. Se siente la bici y se mueve, pero es tan suave que es muy tolerable, ¿cachai? Es, es rara la situación, weón, es, pero es cómodo, es muy cómodo. Ya, bacán. Es agradable. Ahí sigue, sigue probando y sigue diciéndome, pues sí. Es bueno tener todas las opiniones. ¡William! Uh, -huh, full. ¡Ah, buena línea me mandé! Bueno. Uh -huh. Me Bien. Yo vaya límite límite. Oh, está desmoronadísimo! Buena William, bueno. William, te pasaste, weón. Oh. ¿cómo hay cambiado el andar? Voy súper tenso Iba eligiendo las peores líneas, pero hay filete Es que todavía me estoy acostumbrando y no conozco tanto la pista Me estaba metiendo muy... Chocado con los peraltes Sí Pero, bueno, está andando uh, muy bien, weón. Weón, es muy difícil meter la bici en los peraltes cuando es muy trabajo. Tengo que agarrarle el vuelo Porque la sancho podía hacer virajes cortos Y se metía, ahí está cuando hago eso, como que llego al borde del peralte a, pe a punto de perder el clip de adelante. Es más larga. Pero bueno, es la primera baja. Cacha. En voladas ¿Ah? estoy acostumbrado a llevar sus tan rápidas. Yo eso no lo noté mucho, pero hay mucha gente que dice la cola va muy pegada al piso. ¿Ah? Es raro, hay que acostumbrarse. Es mi primera baja con la wea, pero se yo siente rica. Sí. Claro, las clásicas acomodadas que son como frenar un poquito y. Sí, más que Mucha que gente dice entrar. que claro, la hora se quiere quedar pegada y no lo hace. ¿Sí, yo cuando eso. yo cuando hago esa maniobra, literalmente claro, prácticamente ¿eh? levanto la cola, entonces igual lo hago. Ya. Igual que en cualquier otra bici. Ah, ya, Pero el weón no, que trata no, de como correrla para el lado, le cuesta ya, harto. Entonces puede hacer eso. hoy día la vale. No, no, no. La te voy a buscar mañana mañana en la noche. Ah, ya. ¿Tú cómo has sentido la bici, Andrés? No, bueno. la encontré rica, La encontré rica. Si el JP le ha costado como si parece. La siente extraña. Yo no tuve tanto problema para acomodarme, lo que más me costó fue saltar. Como sabéis que los amortiguadores tan rápidos, sentís que iba a salir de punta. Claro. Pero la probé, me tiré, nunca me tiró raro, nunca me tiró raro y después dije: bueno, está en mi cabeza nomás la weá. La, la siento mucho más ágil, porque Sí, voy, porque la voy despacito, bien. pero pum, pum, puedo meterla más fácil. De repente en esa me equivocaba de línea y meterme de vuelta era más difícil. En esta me equivoco y como que, puf, ¿no? Vamos. <risas> Levántate Dani Por ahí, ¿qué listo? Vamos, Mordor. Vamos, Mordor. Nos vemos, Rodrigo. gustazo. Vamos, el cerro. Vamos vemos, cerro. Si no, yo con esto me pasaba el rollo y decía, está tan rápido el shock que te va a tirar dos hijos. Pero curiosamente sale estable no sé por qué. Pero igual puede ser en la teoría que en el momento que está por salir la rueda delantera se estira antes la, la suspensión y te tira un poco para arriba y se estabiliza en el aire. Puede ser o no? La media teoría, weón, bueno, no sé. No, que les vaya bien. ¿Ah, la dura? Kashi. Ni un Kashima De este grupo no te salvas ¿Cuántos cortos, man? Uh. ¿Jugando los cortos? ¡No ¿Lo contaban con Willy Wonka! ¡Oh! Muy <risa> ¡Oh! Eva, muy despacio. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Yo lo único fue? que sé es que caí los primeros que nunca había caído. <ríe> Pero le seguí la velocidad y íbamos cortísimo me una capita que casi me manda volando. Con... Te grabé todo. Ah, caí todo corto. Caíste corto acá en una piedra. Vamos oh, muy despacio. Oh, bon, bajamos. Pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. ¿Otra? Yo necesito tirarme otra, si no me voy a quedar con pesadilla hoy de la noche. Pero acá no sé, no sé, no sé. Está muy rápida atrás, pues.. No te, no te debería tirar de punta. Los meos cortos que te mandaste, esa rueda está derecha todavía. Fueron uno tras otro. Bien. Hoy tengo algo que decir, pues. Dani casi muera al frente mío. De nuevo. <risa> Oye, Ricaradísimo. ¿Te gustó la N8, güey? Bueno? Cuando caí, como, el, como más progresía, como que... Bueno, no sé. Sentís que no tiene fondo, la va. bueno oh, oh. no, no me está saliendo nada de lo que quiero hacer bueno Oh, qué esa abuela. Estoy bien. Sí. Me traté de tirar el último, pero fondí. Caí sin pierna y después caí con los pedales cambiados. Quiero otro. Chao, compadre. ¡Gracias! Bueno. Estamos abajo de Mordor, a la cámara no le queda nada de batería y Dani pinchó. ¿Dani eres bueno para pinchar bueno. ¿Tú crees? Los chiquillos probaron las Polygon Están como niños con juguete nuevo, así que... Así que Andrés, si ¿sí te gustó este video... Dale un like William, si ¿sí? tienes algún amigo que... Que quiera una Polygon Matías va a pensar que le estaba haciendo propaganda Va a creer eso Va a creer eso Si tienes un amigo que se manda papelones en Mordor oh, muy despacio oh. Compártelo Que bajamos más horrorosas, y suscríbete al canal para seguir viendo videos de papelones. <risa> <risa> Nos vemos en el cerro. <risa> Olvidé la entrevista del no, no, hay de JP. A, hay que llegar a Apo. Yo no Ya, tú, a a a tenías, tú tenías tu hermosa. <risa> cuéntame la historia. Habla abogado. No, no, con mi abogado. No, no, no. Ah, no, tú tenías tu cañón que te am la amabas. Eh? Era lo máximo del mundo. No, no, y tu MT5 que también lo amas. No, ¿Y ahora te cambiaste esta bicicleta? ¿Qué opinas de esta bici? ¿Qué tiene diferencia con tu otra bicicleta? ¿Me estás odiando? ¿Mejor no te entrevisto. Ya, perdón. Chao.